mucha gente ha venido a comprar eh, con respecto a reservas ya por lo menos hasta el día 22 de enero en lo que es la costa de Mar del Plata está todo completo todo vendido todo vendido por lo menos en esta oficina está todo completo tengo ya el 22 en adelante alguna hotelería lo que me está quedando tampoco es mucho porque la gente con el tema de la inflación que hoy está a un precio y mañana puede estar a otro, viene, consulta y al poquito tiempo al día o horas viene y reserva ya reservando se guardan los lugares y después de ahí tiene un, un tiempo prudente para cancelarlo. Pero sí se ha visto mucho flujo de gente. En este, este mes de diciembre ha habido mucho movimiento, mucha consulta y mucha concretación de reservas. ¿La gente cómo prefiere pagar? Y a lo que es hoy por hoy le conviene mucho el efectivo. Algunos te hacen con tarjeta, pero también hay que ver el tema del bolsillo. del persigente. ¿Se encarece por los intereses? Sí. Tenemos mucho flujo de gente por el momento. Estamos vemos que esperar a que... Eh, termine la fiesta, viste todo el tema del mundial y todo eso, bueno, paró un poquito pero ahora arrancó de golpe y bueno, todavía nos queda todo enero y febrero ¿Han hecho reservas hasta cuándo? Y mira, nosotros tenemos hasta el 12 de marzo, son las últimas salidas que tenemos a Mar del Plata eh, ¿Está todo semana. vendido? Está, la mayor parte de todo enero está colapsado lo que es Villa gesel Mar del Plata Miramar, San Bernardo, está casi todo lleno ya pero sigue habiendo gente y consultando muchas consultas. El año pasado eh, Estábamos alrededor de los 50 mil pesos, 40 mil pesos y hoy en día se ha duplicado el precio. ¿sí? Llegamos hasta lo que es 120 mil pesos más o menos un, un viaje a Mar del Plata. Hotel 4 estrellas, sí, muy lindo. Eh, ¿Por persona y qué por más? Por persona? persona. Lo que es desayuno, o media pensión, dependiendo del hotel. Pero bueno, tenemos opciones más económicas como a partir de los 60 mil pesos que hemos estado sacando promociones ahora. Hay muchas reservas, felizmente. Todo enero prácticamente está cubierto. Y hay reservas, ya que está preguntando la gente, para febrero. ¿Con respecto a qué lugares? Eh, la costa atlántica. Mar del Plata, eh, Villa Gesell, San Bernardo y Miramar. Aproximadamente la costa desde 70.000 en adelante. Depende si lo quiere con desayuno solamente o con media pensión. Bueno, dijimos Mar del Plata, sí. eh, Merlo, Carlos Paz y Merlo, y Merlo las, los tres destinos más elegidos, lo repasamos de esta manera para darte algunos valores. Mar del Plata, algunas opciones desde 49.999 pesos en adelante hasta los 140.000, 120.000 según la categoría del hotel. Bueno, pero este promedio que te ponemos en pantalla tiene que ver con un hotel dos estrellas con desayuno. Bueno, nos vamos a verlo. 27 27.000 por persona, un hotel 3 estrellas con pensión completa es lo bueno que tiene este programa. Y si te querés ir a Carlos Paz, tenés que pensar en un promedio por persona de 36 mil pesos en un hotel 3 estrellas con desayuno. Hay opciones para todos los bolsillos y para todos los gustos para quienes desean disfrutar de estas vacaciones. Enero prácticamente ya las reservas a full. Y quedan queda algunos lugares y por supuesto muchos contratando ya para el mes de febrero hasta el 12 de marzo algunas salidas.